Explíquenos acerca de la visa E-2. Hay una forma como emigrar acá es, es la visa no inmigrante de inversionistas que es la E2 E Ed de Eduardo número 2 esta es eh, visa está reservada para ciudadanos que tienen un trato eh, de comercio con Estados Unidos los países en Latinoamérica que califican para este programa son México, Honduras, Costa Rica Panamá, Colombia, Chile Argentina, eh, además también de la Unión Europea, obviamente no o sea eh, Europa, este la mayoría de los países califican. Eh, algo que también uno, una, un extranjero podría calificar, por ejemplo, un venezolano que tenga la nacionalidad italiana o un venezolano que tenga la nacionalidad española, eh, pudiera calificar bajo este programa como inversionista porque tiene la nacionalidad este de, la, de la Unión Europea. Eh, eh, muchas, la pre pregunta más, in, más común que me hacen con este tipo de visas es ¿cuánto es el monto que uno necesita para invertir? ese monto depende del proyecto que uno va a tener va a realizar aquí en Estados Unidos obviamente si uno va a abrir eh, este, un car dealer ah, que cada carro va a costar 18 mil, 20 mil dólares obviamente no va a tener un dos o tres carritos eh, en, su, en su car dealer o sea, el, el, la inversión va a ser eh, eh, el monto de la inversión va a ser sustancial. Entonces, el monto depende del proyecto y eh, el que usted tiene planeado de hacer. Pero nosotros hemos ganado eh, visas de E2 con tan solo 70 mil dólares de inversión. Eh, eh, parte de los requisitos que tiene que tener, eh, obviamente abrir una compañía acá, este, um, abrir su cuenta bancaria. Eh, la compañía tiene que tener un local comercial abierto con sus licencias eh, eh, para hacer negocios, este, eh, es preferible que antes que el caso es sometido con migración o sea su presentado con el consulado americano eh, de su país que ya la empresa tenga por lo menos un empleado porque eso es lo que le gusta al gobierno de Estados Unidos, que su proyecto que va a tener cree por lo menos un empleado. Este, usted se presenta al consulado y usted tiene el 90% que con ese tipo de, eh, de pasos que ha tomado le van a dar esta visa. La visa es válida eh, hasta por cinco años dependiendo su país. Por ejemplo, Colombia lo tiene para por 5 años. Eh, los que tienen eh, ciudadanía europea son de cinco años. Hay otros países como Chile, eh, que ellos tienen todo solo 12 meses. Pero eh, lo importante que sepan es que esta visa es renovable indefinitivamente. O sea, usted la puede renovar cuantas veces que usted quiera. Eh, usted y su familia van a poder viajar aquí a Estados Unidos las veces que usted quiera sin ningún tipo de limitaciones de tiempo ni nada. Sus hijos van a poder estudiar acá. Y el cónyuge del principal de la E2 hasta podrá trabajar acá en Estados Unidos en cualquier empresa, mientras que el inversionista puede trabajar solo para su inversión. Este, como le digo, depende de la nacionalidad, depende el tiempo de la visa y usted viene va a tener que presentar también un plan de negocios eh, donde va a ser una proyección de, de la parte financiera en ¿no? los próximos cinco años, va a ser cuánto, cuál es la nómina que usted planea tener este, y usted le puede demostrar a Migración y al gobierno de Estados Unidos que tiene una planificación eh, concreta establecida, um, eh, no es de que eh, al que le den la visa dentro de un, de un año, dos años, usted, eh, Migración le va a pedir documentación adicional que demuestre que, que ha cumplido con esas metas. No es así. verdaderamente el gobierno en buena fe, con tal que usted cumpla con estos eh, requisitos básicos que le estoy hablando, eh, eh, incluyendo eh, tener por lo menos una persona en la nómina, este, le van a dar la visa con alto porcentaje este eh, de, de, de probabilidad eh, es una visa que verdaderamente no va a la residencia pero eh, uno puede ver las opciones verdad de que si por medio de eso uno puede brincar a otro trámite eh, si, si su proyecto va, eh, va a beneficiar la comunidad incluyendo crear empleo incluyendo a, a dar un servicio que tal vez eh, va a beneficiar la, la, la comunidad y posiblemente hasta ver la opción de aplicar para la residencia pero no por medio de la e 2 sino por medio de proyecto planificado que usted ha tenido bajo esa de 2 y tal vez usted pudiera ir al National Interest Waiver, que es la extinción de interés nacional y vamos a hablar con más detalle eh, sobre cómo vamos a hacer el vínculo de, de, la, de la visa de 2 con la extinción de interés nacional, que es el National Interest Waiver.